¿Qué tal amigos de este su espacio? Enfocado TV, soy Robert González, como siempre en algún punto de la geografía nacional e internacional. Señores, hace apenas minuto el ministro de Turismo, David Collado, en compañía del diputado de la capital Aníbal Díaz, llegaron a la Duarte con París para llevar a cabo labores de supervisión de los trabajos de esta importante obra. Esta segunda etapa de remozamiento, cambio y transformación de la Duarte con París, que ya será entregada este miércoles de la semana en curso, el ministro de Turismo conversó con la prensa y supervisó la obra. Conversó con los buboneros y representantes de las organizaciones a los fines de poder dar formalmente ya esta semana e entrega de esta obra que cambia y transforma la imagen de la Duarte con París. Como siempre, recordar a todos ustedes suscribirse a nuestro canal de YouTube, Enfocado TV. Colóquenle la campanita para que reciban las notificaciones y ustedes y nosotros poder estar como siempre totalmente enfocados. De inmediato paso a las palabras del ministro David Collado. Etapa final de un proyecto que para nosotros era un sueño. Este proyecto lo teníamos cuando estábamos como alcalde de la ciudad. Como bien ya muchos conocen, fue un proyecto que hicimos con la ciudad de Guayaquil donde llevamos a los buboneros a una comisión de ellos a la ciudad de Guayaquil para que vean qué pasa cuando uno se organiza, cuando se convierten en pequeños emprendedores con crédito en los bancos y cómo podía venir el desarrollo también el cambio, la visión urbanística que teníamos en ese momento, cómo convertir un lugar que era el referente de caos, desorden y suciedad en nuestro país en un lugar de orden, reorganización y emprendimiento. Esto se puede convertir inclusive como está en Panamá y en en una ruta turística, y se le explica a los mismos turistas qué había antes ahí y cómo se ha logrado convertir en una zona de emprendimiento. Esta obra tiene un costo de 202 millones de pesos. Voy a mostrar mañana todos los documentos. Es una obra pagada por el sector privado. El compromiso con la alcaldesa actual. Eh, porque vinieron las elecciones, se suspendieron las elecciones y luego vino la pandemia y yo tenía ya este proyecto iniciado por el... y acordamos que yo lo iba a terminar. Me siento extremadamente contento de que un referente de nuestro país, de desorden, de suciedad, de improvisación, por más de 50 años, Cualquier dominicano que quería hacer referente a algo sucio, desordenado, decía: Eso está como la Duarte con París. Y hoy lo vemos como un punto de orgullo, con los murales, sosterramos los cables, iluminamos en luces LED. Aquí se viene de noche y es como si estuviera en un estadio de béisbol. Ustedes pueden pasar en las noches y pueden ver cómo está esto iluminado adoquinamos toda la vía, sosterramos los cables de, de electricidad, solo se quedó la alta tensión y le construimos los muebles a los buoneros. Pero lo más bonito y lo más importante de lo que ha sucedido aquí es que los héroes, los supervisores y los organizadores de todo han sido los propios buoneros. Hemos hecho todo con ellos de frente y en un trabajo mancomunado donde se han dejado a un lado los intereses personales e inclusive políticos para poner este proyecto que sirve de orgullo. Si lo entrevistan a Jochi o a Mary, o a Mari, que son los presidentes de ambas asociaciones de Boneros, le van a expresar la alegría que tiene. Nos sentimos felices, nos sentimos felices, ya el miércoles está confirmado, tenemos inauguración, ya el proyecto terminó, la primera y la segunda etapa. Qué más felicidad que después de 40 años aquí esperando, de vivir marginado, de ser lo peor del mundo, a que nos acomoden con casetas, espacios cómodos. Nos sentimos felices y contentos. Díganlo ustedes, estamos felices. ¡Bien, bien! Agradecido de un proyecto que no solamente beneficia al buhonero, beneficio para la ciudad, para el transeúnte, para el comerciante, para el residente. Esto es un proyecto sin precedentes, una obra que se cumplió después de el ministro dejar de ser alcalde. Nosotros no tenemos cómo pagar a todo el que puso un granito de arena para que esto sea una realidad. Así que con un costo de 202 millones de pesos el día miércoles con la presencia del Presidente de la República, vamos a cortar la cinta de esta segunda etapa. Los 202 millones de pesos son las dos etapas, iniciando desde allá y terminando aquí. Estamos felices, estamos muy contentos y debo reconocer el gran trabajo que ha hecho el diputado Aníbal Díaz, que ha sido el coordinador. Operativo de esta obra. Así que muchísimas gracias por cubrir y por estar aquí. Ministro, usted mencionaba que podría convertirse en una ruta turística. Usted, como ministro, lo ha pensado, tiene algún proyecto. Claro que sí. En, en Panamá hay un lugar que se llama Sal Si Puede, que era lo mismo: causa rabalización. Y Panamá trabajó con la ciudad de Guayaquil. Ahora cuando hay un turista lo llevan a Sal, si puede, a ese remozamiento y le explican qué era eso. En Guayaquil pasa lo mismo. En la ruta turística de Guayaquil te llevan al punto de arrabalización que ellos tenían en toda la orilla de su malecón de buhoneros y te lo presentan como un proyecto de ordenamiento, de emprendimiento. Y debo decir, no porque estamos aquí, que si van a Sal, si puede, y van a Guayaquil, este es mucho más bonito, mucho más integrado con estos murales, y tenemos pendiente que los turistas incluir esto en una ruta, que cuando vayan a Ciudad Colonial, conozcan el Montesino, el Malecón, puedan pasar por la Duarte con París y llegar a la plazoleta La Trinitaria, que es la entrada a la ciudad de Santo Domingo. Que está muy bonito y fue un remozamiento de nuestra administración también así que muchísimas gracias ¿Cómo se sienten ustedes en este día de hoy, en esta visita de supervisión? Ya escuchamos las palabras de Mario ahora la suya, ¿qué sienten ustedes con este proyecto? Bueno, ya ustedes pueden ver la algarabía que sentimos todos los buhoneros y la ciudadanía con este gran proyecto en el cual nosotros los buhoneros hemos sido una de las partes más importantes y nos dieron participación en este proyecto, este es un proyecto que se hizo en la mesa, donde participamos los buhoneros los comerciantes, los residentes aquí es decir que David hizo un proyecto abierto para todos, para que todos demos un poquito de nuestra idea, para que se haga un proyecto como este, sin traumas, sin maltrato, donde todos nos sentimos importantes y nos sentimos comprometidos a que este proyecto se siga replicando en todo el país, para que el progreso llegue a todos y cada uno de los dominicanos. Muy bien. Ustedes fueron a Guayaquil a supervisar, a ver la realidad de qué es esto. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Creen que este proyecto está por encima de lo que ustedes vieron en Guayaquil? Bueno, eh, lo ha superado en muchas maneras. Allá inclusive los mismos buboneros fueron los que tuvieron que financiar su proyecto. Allá el Estado simplemente le cedió el, eh, el proyecto, el espacio y le dio la asesoría. Pero fueron los mismos buboneros quienes tuvieron que aportar los recursos. Aquí David se esforzó en buscar los empresarios para que aportaran. Y nosotros aquí simplemente si hemos puesto nuestro, nuestro tiempo, que hemos estado aquí orientando, ayudando, cooperando. Eh, y por eso no hicimos parte. Es decir, que y el proyecto es mucho más bonito, mucho más ambicioso y las mesas son mucho más cómodas que la que vimos allá. Es decir, que superó en gran medida lo que nosotros vimos allá en Guayaquil. Reitéreme su nombre y su posición. José Antonio Méndez, presidente de la Asociación de Boneros del Distrito Nacional Abudina. Muy bien. Mari, por favor. Martina Pimentel, presidenta de la Asociación de Bugoneros de la Avenida París. Y recordar, ante todo, esto es una obra del cambio. Señores, el cambio es una realidad. Nosotros somos... La, vi, el vivo ejemplo de que el cambio es real proyecto Duarte con París, más de 40 años esperando, somos parte del cambio muchas Así gracias vamos al cambio gracias, gracias, qué bueno han qué bueno. escuchado, ¿ha escuchado ustedes las palabras de los presidentes de ambas organizaciones en este sentido, señores, Mari lo ha dicho lo dice el presidente el cambio ha llegado a la Duarte con París el ministro de turismo cumplió su promesa siendo alcalde, nosotros seguimos en esta cobertura de enfocado para todos ustedes